Vale, vale. Esta me lo quedo. Esto también me viene bien. Este también aquí. Y luego Jade de salud. Me voy a coger uno. Eh, y de ataque. The opens. A ver. Aquí también hay de distancia 2 por pues mejor que este. vale vamos The a... Will begin to vamos a movernos A ver, no es por el shadow Nada. No veo movimiento. Sí, allí. A ver. Oh, oh, oh. Te he dado, ¿eh? Uf. La katana es que es gris Es que la lanza me, me mola, tío eh, Raro, raro Esto está todo guay Nada, vamos a reparar la Ready lanza for combat. Y por cierto... Voy a coger, eso es Una para reparar Pues me llevo ya repuesto Eso también lo cojo Aquí hay una mejora, ¿no? Sí. Bueno. así ah, voy a... Voy a reparar el mosquete. Este tiene que ser bueno. A ver. Oh, nunchakus. Me los quedo. Me los quedo por el mosquete. Oh, armadura legendaria. Qué guay. Bolsa de armas. Oh, qué guay. Así me llevo mi mosquete. Me han ampliado la bolsa muy chulo estamos en zona común, común y de ataque 2 tengo, vale Ay, qué susto pensaba que había alguien este sí. moneda vale no estamos mal estamos en zona y 33 y con vida Contándome conmigo, 34. A ver qué tiene esto. Salud 2. Alma de. De salud 2. 1, 1. Vale. Espada larga. Va. Ah. Vale, pero no, no tengo espada vamos a movernos esto para mí aquí abajo creo que he visto uno dorado qué guapo mosquete o... Oh. el mosquete me lo voy a colocar aquí y este me vale también dos bolsas de vida Y qué pena no encontrar ampliación de bolsa. Mira, espada. Pero espada no quiero ahora. Ese tampoco, esto sí. Ah, vale, pero el mío es dorado Esta se pica, vale The shadow will shortly begin to spread. Polvo de armadura 2, oh, qué guapo eh, Vale Reparación, me puedo llevar este Mejora la bolsa de Hades. Puedo llevar uno más. Nah, vale. Me quedo como estoy. Y por aquí no veo a nadie. la bendición aparecerá vale 22 quedan Sí, vamos a ver en me voy a llevar esta. zona una dorado bolsa de armas ampliación vale pues la espada la verdad ¿Eh? si hubiese tenido ahora el jade ¡Oh! A dejar, eh. ala, aquí dinero no gratis bastón invocador de tormenta fijar objetivo o me lo pillo, es gratis bueno, no sé si me habrán cobrado Pues no lo sé, pero bueno. Me llevo ese. The shadow will soon spread. Encuentra y abre un determinado baúl. Mm, no, me queda poco ya. Spreads, hay que capturar más guapa. Así mola más, no, hala. Está tampoco está mal, <ríe> no veo a nadie que por un lado casi te mejor. Ya, ya soy de aquí A ver, si hay suerte Uah. Joder Ahí le da otra vez. Le voy a poner... la espada. Vamos a ver. Oh, no. Se transforma, se transforma. Oh, se transforma. Vámonos. Uh. Hay que recuperar la armadura. Vamos a reparar mi lanza mientras... y el mosquete y vamos a intentar... a ver... es el momento... Shadow Dickens. Se va, se va Too late to choose an oh. epitaph. ¡Qué guapo! Le he cazado con el arma Me quedo esto Y este, no sé para qué sirve Pero me lo quedo no me da tiempo a leer. Vámonos. Our victory was never in doubt. Ya está. He ganado. Oh, qué guapo. ¡Victoria! <risa> bueno, pues no está mal. Cinco bajas.